Eh, muy buenos días, eh, un grato día además para iniciar una conversación sobre... necesaria, además una, una conversación tremendamente necesaria sobre un poeta ya desaparecido hace su, varios años, eh, natural, por supuesto, de la ciudad de Temuco. Uno de los poetas importantes en, en uno de los relevantes movimientos literarios que han existido en Chile. Eh, para bueno, para ello me encuentro amigado con Ricardo Vera, eh, Felipe Moncada para hablar desde desde un, un texto la reedición, reedición de un texto que es absolutamente necesario esta primera feria editorial de Temuco curar la palabra es de alguna manera un ejemplo a seguir en el sentido de que nos ha acercado estos días estos tres días a textos que muchos de nosotros no conocíamos no es eh, no es fácil encontrar a, a editoriales e institucionales de, de distintas universidades del país que nos han mostrado áreas en que ellos se encuentran trabajando, trabajando en investigación en edición pero desconocidos para muchos de nosotros. Lo mismo ocurre con las editoriales independientes, que están mostrando, bueno, hace mucho tiempo también, una labor asociada a la creación literaria de manera muy intensa a nivel de nuestro país, mostrando nuevas figuras, pero también recuperando la memoria de otras figuras ya perdidas en, para muchos, por distintos motivos o razones como es el caso del libro que vamos a conocer hoy día, que se llama eh, Niños en el Río, que corresponde al autor, eh, esta es una reedición, eh, al autor que se llama Teófilo Sid, poeta y narrador además, eh, nacido en Temuco el año 13, 1913. ¿no? Eh, para, para avanzar en... En lo que se refiere al trabajo editorial, yo voy a dejar con ustedes a Felipe Moncada, Felipe quien es el editor de Editorial, las ediciones Univicalistas de la ciudad de Valparaíso. ¿Me perdí? ¿Está bien? Ah, ya, yeah, ok. Pero me cuesta así que va, lo voy a repetir varias veces, pues al final vos... Yeah. Eh, ¿De Valparaíso? pero que tiene una presencia muy fuerte también en la zona sur del país. El trabajo que ellos hacen, ya lo conocemos de hace un, un, un rato atrás, y, y tiene que ver con la nueva creación chilena, pero también en este, en este momento con este acto de reencontrarnos con niños en el río de, de un ferocir absolutamente necesario para, la, para entender la poesía chilena en su, en su totalidad. Felipe. Gracias, Hugo. Y bueno, buenos días. y Gracias también eh, a la organización de la feria, porque como ya se ha dicho aquí en más de una oportunidad, eh, fue una feria de editoriales y no de libros, que parece similar, pero es eh, bastante la diferencia, porque los contenidos que se difunden en una feria de este tipo son bastante novedosos para las personas, como decía. Uh, son libros que son poco frecuentes en librerías, que es difícil encontrar la distribución y generalmente están ampliando los márgenes del campo cultural. Que por el contrario de lo que es una feria de mercado, que hay como unas recetas para hacer ferias en que se invita a un escritor muy famoso a firmar libros y a Planeta y un par de editoriales y es una receta que funciona. Pero yo creo que este es el camino del diálogo que genera eh, alianza y, y, y, y una posibilidad de, de editar eh, cosas en común. Lo menciono porque este libro que presentamos hoy, eh, Niños en el Río, también eh, partido con una tuvo un origen bastante colectivo, porque esto nace con el investigador Claudio Guerrero, él es poeta, profesor de la Universidad de Viña del Mar, ensayista y él, investigando sobre poesía de infancia chilena, encontró este poema de Teófilo Cid en la Biblioteca Nacional. Y esto data del año eh, 1954, en que hubo una noticia de unos niños que fallecieron en, en un puente eh, debajo del Mapocho, y que murian, mueren de frío, y esto no aparece en los diarios. Y esto le provoca a Teófilo eh, reescritura la escritura de este, de este poema, y lo que hacemos nosotros como editores es tomar este poema, reeditarlo y también tratar de, de, de tomar su imaginario y desarrollarlo. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, invitamos a un grabador, que es Chan, Chan, Chan Olivos, que es la persona que hace los dibujos del, del libro, que son grabados en linóleo. Y él tiene también una larga trayectoria en Valparaíso desarrollando temas de vanguardia, de las vanguardias que estuvieron al principio del siglo XX en Valparaíso, por ejemplo con Sigmund Remenig, eh, un activista húngaro, el grupo Rosa Náutica. Eh, y entonces él ha investigado esto y encontramos que su estética se venía muy bien con la oscuridad de este poema de Así. además que a él le encantó y, y no eh, y colaboró con el libro. Entonces también esto está es como una coedición. Si ustedes se fijan hay un logo ahí del Cóndor al lado de nosotros que es el logo de la editorial de Ch Chano Olivos. Y por otra parte hay dos textos que acompañan esta reedición del poema que es uno del mío Claudio Guerrero en que explica un poco las motivaciones para reeditar y al final hay una semblanza de Claudio Maldonado. Claudio Maldonado vivió varios años acá en Temuco estudió eh, pedagogía en castellano, entonces hace una memoria un poco cruzando también las ciudades, porque la figura de Teófilo de alguna manera no, nos identifica por varios motivos, como un provinciano heroico según yo creo nuestros parámetros, o, o según los parámetros que tuvimos cuando más jóvenes, por el hecho de venir de muy al sur, Llegar a Santiago, desarrollar una vida intelectual, transformarse en una persona importante en cuanto a opinión, porque él no publicó tantos libros, pero sí era muy respetado y consideraba su opinión. Hay una novela muy buena de Hernán Valdés, lo Animal Literario, donde la figura de Teófilo es un eje central. Y bueno, él sale de acá de Temuco, eh, estudia en Talca en el liceo, ahí generan la, la, la, la mandrágora, se juntan con Raúl Arenas con Enrique Correa. Entonces, por esos motivos, para nosotros eh, también es una figura muy especial y es una manera de rendirle un homenaje y de traer un poquito la figura de, de Teófilo que, que adquirió al surrealismo en un principio y después también renegó del surrealismo, con más ganas de las que adquirió al principio. Pero bueno, ahí vamos desarrollando eso en el camino, yo creo. Así que, eh, gracias a Ricardo por acceder también a, a presentar el, el, el libro y los dejo con Ricardo Herrera. ¿Aló? Ya. Bien, eh, durante semanas he estado leyendo los libros de Teofilo Sí, fundamentalmente su poesía. Eh, también algunos ensayos de Hasta Mapocho Nomás, que es un libro muy interesante que entre paréntesis yo tuve, cuando vivía en San Felipe, me lo robaron. Eh, pero está en Memoria Chilena, así que se puede descargar y poder leer. Y sorprende en ese libro la capacidad que tiene Teo filosis de, de, de moverse por distintas generaciones, distintas eh, estéticas, autores, y con una escritura muy pulcra, muy pulcra. Yo creo que... Volver a leerlo con la distancia de los años me hace entender por qué tenía el respeto que tenía con los escritores de su época. Eh, escribí un textito que es más deudor de lo que pensé de algunos ensayos de Claudio Guerrero. Cometí el pecado de escribir el texto sin leer bibliografía y después tuve que ir desligándome de los juicios de otros. Eh, se llama Teófilo Sí, si regresa a Temuco, Apuntes sobre niños en el río. 1. Niños en el Río fue publicado en 1955 y se ubica, entre otros dos momentos, en la poesía del autor. En Camino del Ñelol, del 54, y Nostálgicas Mansiones, del 62. En una primera mirada aparece un libro extraño, dentro de la poética de Teófilo Cid, que asociamos al surrealismo y creacionismo. Acá el tema central es el abandono y la muerte al que la sociedad somete a los desposeídos y pobres, en este caso, un grupo de niños que fallecen congelados bajo los puentes del río Mapocho en 1953 y cuya noticia estremece de tal manera al poeta que lo hace escribir esta elegía del dolor y de la redención a través de la palabra. Sin embargo, no es extraño este poema dentro de ciertos principios éticos y de compromiso social al que los poetas de mediados del siglo XX se sentían combinados. Sin ir más lejos, en camino del ñelol, la descripción de la infancia y adolescencia ligada a un viaje a ratos sonídico, a ratos reconocible geográfica y le permite una lograda síntesis entre lo visible y lo invisible de su escritura. El propio Cid le llamó una autobiografía ideológica, en que su poesía vuelve al realismo. Es Camino del Niñelón uno de los más importantes libros escritos sobre la identidad de nuestra ciudad y las relaciones que se establecen entre el recuerdo familiar y y el peregrinaje por la historia. Como en todas las estéticas que superan la gratuidad de un automatismo de salón, Sid logra construir un texto donde los viajes al inconsciente están al servicio de las ideas que se quieren plasmar y no al revés. Y sin olvidar algo que no siempre se recuerda, el surrealismo, antes que todo, es una filosofía de la moral, una política del cambio social y revolucionario. De esta forma no puede sorprendernos tanto la escritura de niños en el río, cuando el poeta se hace cargo de estos versos escritos en su libro anterior sobre Temuco. Comillas. Oh señor de la frontera, tú que guías el paso de las aguas por dedalos de siembras y de bosques, sin que nunca desorientes a los hombres. Vuelca el polen de tus flores en la voz de los poetas de mi tierra. Dales ánforas de miel a sus palabras, y conviértelos en piedras si no cantan lo que ven. Conviértelos en piedra si no cantan lo que ven. Como si, esta una tarea, como si esta oración fuera una tarea autoimpuesta, los versos prístimos de niños en el río dan cuenta de ese compromiso con la realidad y sus complejidades. El poema en su totalidad es, comillas, un torbellino de intranquilidad y angustia que se expresa, por ejemplo, en las inquietantes repeticiones de fórmulas lingüísticas que oraban la imagen representada. Se podría decir que el poema es una elegía que expresa la imposibilidad del lenguaje de nombrar el horror, cierra comillas, según señala Claudio Guerrero en el prólogo, y quien ya en su largo ensayo, ¿Qué será de los niños que fuimos? Imaginarios de infancia en la poesía chilena, 2017, había analizado estas dos obras, Camino del mielol y Niños en el río, ...como estados posteriores que superan la tapa del grupo La Mandrágora en la obra de Cid, ...y que rompen con esa idea de una poesía encapsulada... ...en un mundo lejano de lo político y social. Comillas. Estas dos obras nos terminan por ofrecer... ...una dimensión más compleja de la estética sidiana... ...más allá de la poesía negra que alguna vez pregonó en su tapa mandragórica... ...y que vincula directamente con la infancia... ...en cuanto a orden irracional, onírico... ...totalmente opuesto al orden racional de la cultura. Si Steguera inspirada a la creación de un realismo secreto... ...si se esto un realismo mágico... ...que en palabras de Guerrero... ...busca ampliar el registro de lo real... ...hacia una intimidad poética que poco a poco fuese despojándose del yo... ...conectándose con aspectos concretos de la realidad... ...mediante un simbolismo acabado. Sirviéndome de estas palabras... Quisiera señalar algunas ideas que la lectura de este breve poema me ha provocado. Lo primero es lo lejos que parece estar esta poesía, estar la poesía, y no solo la más reciente, no de la república sino del prójimo, así, con cierta connotación religiosa y jesuita, casi marxista. El poema decir puede parecer en una primera mirada un tanto desfasado, el eco de una plegaria imposible de tener un símil entre las poéticas de hoy en día. Hacia ese compromiso que se respira desde la nota introductoria, comillas, si la poesía es crítica del mundo real y de sus defectos, este poema realizado al cometido que su autor trató, sin duda, de darle. Corregir esos defectos, demarcándolos y encimándolos en un pedestal de emocionada reprobación, es tal vez la única misión verdadera a que todo poeta debe aspirar. Esta declaración de principios, no puede, solo puede entenderse por la fecha en que el libro fue escrito y luego publicado sin embargo parecieron reclamos el estado actual de las relaciones entre el escritor y su tiempo un llamado de atención sobre el papel que nuestras escrituras tienen o les dejamos tener por comodidad, por indiferencia, porque se piensa que es una vieja discusión ya zanjada en las décadas del 60 o 70 y no se crea que digo que las poéticas de hoy no hablan sobre lo que sucede sobre la realidad de sus complejidades, las hay muy variadas, señala más bien una intuición que el otro, los otros, no son una responsabilidad personal y social. La degradación paulatina del oficio poético y su importancia en la sociedad ha ido aparejada al descompromiso social de los escritores o el juego de un papel menos activo. En segundo lugar veo a la vieja querella entre el lenguaje y su capacidad de reflejar, sí, reflejar, la belleza, la mirada primigenia o el dolor, que se expresa en las primeras estrofas del poema en una potencialidad, una vitalidad, un poder ser que se transformó en sueños congelados en los labios o en rostros que moldea una gélida escultura. Sid es un poeta que siente vergüenza de un día que tiene el rostro entre las manos. Su perplejidad frente a la muerte es la misma que siente frente a las palabras que no pueden materializar ese dolor. Su reclamo está dirigido tanto a las palabras como a los otros y a sí mismo, por no asumir como propia la tragedia de estos infantes. Comillas, nadie sabe llorar en la antigua soledad resonante como un órgano, llorar a solas de piedad por aquellos que no fueron sino flores desdeñadas, sin pasión de jardinero que su aroma cultivara. Nadie, nadie, nadie. La insistencia en lo indiferente del género humano se reitera a lo largo del poema en versos como el mundo ya no tiene lágrimas que dar, nadie ha mirado estos puentes, solamente la noche los miró con amor, solamente la noche los amó, que no vengan después, cuando ya es tarde, dice el poeta. Quienes conocieron a Teófilo Sil concuerdan en el desprecio que sentía por la sociedad que le tocó vivir, y que derivó en un acentuado alcoholismo y una degradación personal que pocos se pudieron explicar por la radicalidad que adoptó. Pienso que el poeta quizás asumió como propio el devenir de los desamparados y marginales frente a una sociedad y un mundo intelectual incapaz de dar respuestas. La de sí es de una cristología del desarraigo existencial, pero no del desapego a las ideas. El poeta fue un exilio conversador y un intelectual de primera línea. Dicen que era capaz de consagrar o condenar a un escritor con sus juicios. Dicen que a su mesa no se sentaba cualquiera. Era... En palabras de Alfonso Calderón, un escéptico lúcido que creía en el inminente drama histórico que acechaba el escritor. Ese drama osino que lo llevó a desdeñar de todo y todos los que escaparan a sus presentes morales. Ya que como cualquier gran escritor, Sid era un gran moralista. Asumir ese drama histórico lo hizo un desheredado de toda ambición que no fuera literaria. Una, una convicción que lo llevó a cambiar el mundo de la luz radiante por el laberinto de las sombras... Según Luis Sánchez La Torre. <ríe> Quisiera reflexionar brevemente sobre el sino de algunas poéticas y tendencias estéticas en la memoria o historia de la literatura chilena. Historia de la lectura más que la escritura, como ya se sabe. El que algunos autores adscritos al surrealismo o la poesía metafísica fundamentalmente no tuvieran durante décadas la relevancia que se merecen ...tiene que ver con el descrédito en que estas poéticas caen producto del auge de la antipoesía... ...a partir principalmente de la publicación de poemas y antipoemas en 1954. Nicanor Parra es quizás el último poeta en levantar las banderas de una vanguardia... ...el manifiesto de una poesía totalizante y totalizadora. A diferencia de lo que postura explícitamente, el antipoeta evita el último limpio al que le quedaba por exceder... ...ser el mesías de lo popular... El líder escéptico que reivindica el anarquismo y la risa como banderas de lucha. El pernazo de la claridad de la calle. Pero en apariencia. Solo en apariencia. Porque la antipoesía es una poesía académica. Que más que cualquiera solo puede concebirse dentro de una teoría que la valida en oposición a otra. Sea esta de salón, de gafas oscuras, de capa y espada, de sombrero long, de vidente. Lo extraño es que sin ese soporte teórico es una larga carcajada en un auditorio vacío. Una poesía que no está escrita para las grandes audiencias, sino para una reducida intelectualidad capaz de descifrar sus complejas claves contextuales e intertextuales. Más tarde la historia le respondió con la misma fuerza con que alguna vez el poeta de las cruces denunció a sus pares. Su descrédito en nuestro país no se justificó, pero es quizás comprensible en un territorio donde el ninguneo y la cancelación constituyen el verdadero canon. Recuerdo que en los noventa ya se alzaban las voces que trataban a Parra de viejito chistoso, y a su credo como la práctica de que no podía ser poesía a la Gonzalo Rojas, por ejemplo. Tuvo que llegar Bolaño para poner las cosas en orden, y el mismo Nicanor reconocía que la, re que la revaloración de su obra le vino con los juicios laudatorios que el autor de Amberes profirió en su momento. Reviva el de la antipoesía que venía sufriendo un desgaste progresivo, no tanto por su pater, familia sino más bien por la proliferación de sus seguidores a críticos. Creo que desde la generación del 90 en adelante ha existido una revalorización de las poéticas surrealistas y metafísicas que no se ha detenido. Autores como Braulio Arenas, Enrique Gómez Correa, Teófilo Cid, Jorge Cáceres, Jaime Rayo, Omar Cáceres junto a autores que nunca han pasado de moda, como Eduardo Anguita, Rosamel del Valle o Humberto Díaz Casanueva, vuelven a tener preponderancia en la discusión y sus obras vuelven a ser leídas, todavía lejos, por supuesto, de la difusión que merecen. La enseñanza de las generaciones del 50 y del 60, pienso ahora, es que se puede construir identidades poéticas que no en oposición, sino en diálogo con otras estéticas. Lo que hemos debido pagar con la actitud contraria es la idea que solo existimos en la confrontación, la omisión y el silencio de los otros. El último empeño denudado por establecer este tipo de poéticas de la negación en la nueva vanguardia de Zurita y cierto sector de la novísima. Sin poder ya defenderse, muchos poetas tuvieron que cargar con el estigma que el surrealismo chileno era una mala copia del europeo y de segunda a tercera clase. El surrealismo ficción mi generación señaló en su momento el propio Cid, Acostumbrados a repetir como papagayos, supongo que esto se fue retroduciendo de forma crítica, sumado a lecturas superficiales y a las dificultades que ciertas poéticas entrañan. Pienso en qué momento que vimos que si no se podía fijar una idea en un verso, eso no era poesía. ¿Es Enrique Lino el culpable? Existe un gran salto, y me refiero a los poetas y sus prácticas desde la generación del 50 en de adelante con la excepción de Carlos de Roca, que es casi un poeta fronterizo entre el 38 y el 50, donde ya casi no se practica una literatura de ese tono de que alcanza sus costas más altas en las generaciones del 20 y del 38. De ahí en adelante, los poetas al sur de la realidad serán casi una excepción. Waldo Rojas y Raúl Barrientos en el 60, Jorge Salazar en el Temuco de los 80, Javier Bello y Pedro Montalegre en los 90. ¿O será que de nadie es la culpa, y simplemente el horno no está para neo-mandrágoras, creacionismos varios, lecturas a través de un vidrio oscuro? 3. Mis primeros recuerdos del poeta están ligados a la figura de Jorge Teller, y su poema Aparición de Teófilo Cid, del cual me permito leer algunos fragmentos antes del lóbrego fluir de los taxis por la ciudad nocturna, antes de los gatos y perros vagabundos rodeando los tarros de basura que crecen para el alba de los desamparados, antes que los brocales de la frontera fueran cerrados por el trabajo de las abejas de la muerte, antes de esos bares donde comen los pobres estrujando sus últimos billetes y de la, imp y de la, imp y de la implacable costra de cemento que se preparaba a sellar tus días, resonaba siempre en sus oídos como el mar en las caracoles, el rumor de la casa natal. Ahora que el náufrago de la noche, el viejo gladiador vencido, desdeñado por la luz de la ciudad, servidora solo de los ricos, sea ha hallado por la lluvia del mielol, que piadosa lave sus huesos y nos devuelva su rostro original. En su libro Estudios sobre Poesía Chilena, bajo el nombre La Mitificación de la Pobreza en un poema de Jorge Teller, Juan Villegas señala, en aparición de Teófilo Cid se combinan e imbrican líricamente motivos tradicionales de los lares como un proceso de mitificación que transforma al protagonista en un redentor o enviado poseedor de un mensaje válido para todos los seres humanos. Para luego concluir, el hablante ha convertido a Teófilo Cid Amigo de los bares santiaguinos y maestro de poetas nocturnos, en un ser que supera la muerte y el tiempo y cuya poesía ha de servir de fuente de esperanzas. Con esa imagen de Teófilo Cid sí me quiero quedar, la de un poeta que, más allá de sus opciones personales y su forma de vida, obviamente respetable y válida, de las cuales ya no es necesario hacer apologías o discursos moralistas, supo construir una obra a la que es necesario volver para encontrarnos con la voz de la frontera, de la crítica social, de los sueños y los inagotables mundos oníricos. Niños en el Río es una obra que se debe leer y agradecer. Agradecer al impulsor de su idea, el poeta Claudio Guerrero Valenzuela, ya la coedición Inovicalistas y Caxi Condón, que vienen a saldar una deuda que las nuevas generaciones tienen, con una tradición poética que desde el pendenciero Pablo de Roca, el mejor Neruda, los maestros Rosamel del Valle y Díaz Casanueva, el oxígeno críptico de Huidobro, la mandrágora reverente y negra, y todo ese cortejo de poetas alucinados que apostaron por la fiebre, las visiones y el sol, han ensanchado de manera inagotable las posibilidades de la palabra. Muchas gracias. Uh, muchas gracias, Ricardo. La precisión con que Ricardo encaró y enfrentó, además, es la presentación de este texto de uh, Niños en el Río, eh, donde no solamente ingresa a, al texto, sino que además contextualiza con toda la poesía, gran parte de la poesía contemporánea chilena, eh, para poder situar al poeta en ese, en ese contexto pero además eh, cita un libro eh, perdón, un poema de Jorge Telier que en el fondo eh, quizás es uno de los más grandes reconocimientos que se hace a, al mismo Teófilo Sid. y, y en, en el contexto de esta feria de editores eh, es interesante señalarles que eh, es, eh, es, es tremendamente importante lo que se hace a nivel de editores porque Uh, yo miro acá, y dentro de la, de, de la línea de trabajo de inubicalistas y caja de, eso es, caja, eh, casi cóndor, eh, hay otros textos que son tremendamente necesarios reconocer en la poesía chilena. Aquí está también Jorge González Bastías, eh, el poema Las tierras pobres, que, que es absolutamente necesario como lectura uh, que uno... Le corresponde tener, pero en lo particular de, de esta edición, niños en el río, la edición inicial, la, el, el ejemplar de, de, de niños en el río, la primera edición, es una edición de 220 ejemplares, eh, eh, perdón, numerada y firmada por Teófilo Cid. Es un pequeño texto que yo lo verdad no, no encontré mi en biblioteca en qué parte está, pero eh, es, eh, es una de las particularidades y otra de las inter, particularidades interesantes que tiene es que además en todo este proceso participa un editor olvidado en Chile hoy día, no, hoy día quizás vemos a muchos editores al paso pero que sin embargo van a ser los que o son responsables de lo que la poesía chilena pueda sobrevivir en varias décadas más que es el caso de Armando Meneín. Eh, Armando Medellín Malcolm Sello es lo que se refiere a la divulgación de la poesía chilena. Eh, y en el caso puntual de, de, esta, de esta obra, Niños en el Río. Entonces, eh, hay una, una relación entre la divulgación que hace a través de la obra, un, un editor como Armando Benadín, el reconocimiento que hace un, uno de los grandes poetas chilenos de estas décadas, que es Jorge Telier, a la obra de quien es un, un hombre natural de la ciudad de Temuco y que además que además en la ciudad de Temuco hay un nexo muy fuerte porque viene de una familia de, bueno, de, ¿cómo se llama? De gente de ferrocarriles, pero que además tiene otro antecedente familiar con otro poeta, Rubén Cid, que es un primo de él, que publica otro texto en ese periodo en la ciudad de Temuco. Entonces, hay una relación fuerte en el trabajo literario que corresponde a ese periodo y que además se asocia a, a este trabajo de Armando Menedín por la poesía chilena. Eh, queda, uh, quedan abiertos los espacios para conversar. ¿Cómo estás? Eh, para conversar con, eh, con, o con Ricardo, o con Felipe, sobre eh, esta obra y sobre este autor que, que para muchos es absolutamente necesario y que se nos ha ido quedando también perdido. No eso no es menos no es una no tiene una complejidad menor el, el que ustedes eh, se involucren en esta edición yo creo que para mí fue un reconocer eh, este espacio en el texto pero además las orientaciones que tienen las la dos tres presenta, las dos presentaciones eh, para hacernos y acercarnos a la obra de Teofilo de, eh, de Cid y más aún el regalo de Ricardo al ubicar y contextualizar en la memoria la poesía chilena este libro. Claro, con respecto a la reedición, eh, yo creo que va ligado el tema de buscar textos críticos. ¿eh? Porque si uno redita una obra, por ejemplo, como lo había mucho con el poema las tierras pobres de González Bastía, uno lo está invocando de alguna manera para que vuelva a leerse bajo la, eh, bajo la mentalidad de ahora, del presente. Y, y preguntarse qué validez tiene, cómo, ha, cómo quedó vibrando ese texto, qué produce ahora. En el caso del texto de González Bastía, en el Maule... Eh, Tenía mucho que ver con el impacto ecológico, por ejemplo, que fue toda la pérdida de la ribera del río Maule, lo que tuvo un contexto fuerte cuando lo reeditamos. Y de hecho ha sido un libro que se ha vuelto a retomar ahora. En la Universidad Católica del Maule lo volvieron a, después la nuestra, hacer otra reedición. Yo creo que eso es uno de los objetivos que uno busca como editor, traer temas, traer contenidos y que sean de la filia, obviamente, de uno, por distintos motivos. Capaz que los motivos siempre terminan siendo medio emocionales y se disfrazan con argumentación y, y se presentan de manera formal. Pero con Teofilocid también ha pasado algo similar. Eh, Ricardo leyó un fragmento del poema de Tellier y, y telier también lo consigna en su artículo de la poesía de los lares. Ese artículo famoso lo menciona a Teófilosid y lo menciona como un caso particular de una persona que experimentó la vanguardia a fondo, pero que después siente como un, un llamado, no sé cómo decirlo, a, u, a otro tipo de sensibilidad. Eh, no sé si llamarla una sensibilidad vegetal, a, a los elementos, a las materias, eh, que, que traía Teófilo, que, que tiene que haberle inculcado a Teófilo en su infancia, en la provincia, en su juventud, ¿cierto?, y entonces eh, viene como una vuelta de él. Quiero leer un pedacito ¿eh? de, de que también sale en estos crónicas de hasta Mapocho nomás que compiló Calderón. A ver. Aquí, claro, esto es, está compilado en 1976, pero son textos anteriores al 64. Dice Teófilo, personalmente creo que el surrealismo aficionó a nuestra generación. Tú ya lo, lo citaste. Ya que, ella integra, integra, ...ya que ella integra en cierto modo fue determinada por su problemática. Esta problemática, como todos lo saben, de índole foránea... ...nos inducía a deformar la producción espontánea del pensamiento... ...y le impedía un amplio acceso a nuestra realidad. Tengo en la punta de la pluma los nombres que prefiero callar de las víctimas múltiples... ...entre las que me cuento de esta enojosa divulgación mecánica del pensamiento que impide el crecimiento espontáneo del propio pensamiento arraigado en un paisaje. Yo creo que esa frase final es clave ¿eh? Eh, cuando habla de una divulgación mecánica del pensamiento que impide el crecimiento espontáneo. Eh, y yo creo que algo que está súper vigente también ahora, que es un tema de toda la época, que hay corrientes de pensamiento que se divulgan, masifican, se asumen. Bueno, ¿y quiere decir de...? De, de, del periodismo ya es como el extremo ya caricaturesco de esa deformación de la idea de cómo se transmite una idea que, y se repiten ideas que se crean propias, aquí Teotófilo lo hace en un ámbito más fino de la expresión eh, bueno, no sé por qué rama me estoy? en qué rama estoy sí, eh, a mí me llama la atención también el hecho de que por lo menos dentro de la de las personas que escriben sobre poesía, sobre literatura, eh, me he fijado en los años que llevo metido en el tema, se empiezan a repetir ideas, eh, se repiten ideas, por ejemplo, la poesía larga esto, o la, la antipoesía es esto, o la neo vanguardia eh, realizó este trabajo, y esas ideas tienden a fosilizar, fosilizarse, eh, y prácticamente no van recibiendo nueva, nuevas relecturas, ¿no? ¿eh? Eh, y llegan a convertirse en especies de dogmas y esos dogmas lamentablemente dentro de, la, de las discusiones sobre poesía chilena eh, van transformando a ciertos autores como los autores de los cuales se habla, se discute, se escribe hasta establecer cierto, una especie de eh, mapa de la lectura o de la escritura de la literatura chilena y una serie de poéticas, una serie de autores, eh, dejan de circular. Eso siempre pasa en la literatura chilena. No sé si pasará en otras corrientes, en otras tradiciones. Pero pasa mucho en la poesía chilena. Eh, se cancelan autores, no se habla de ellos. Eh, Tú alguna vez, Felipe, hablaste de que... Me, me recuerdo siempre de, de una indiferencia que llegaba a ser obscena con respecto a lo que se publicaba y de lo que no se hablaba. Es decir, si bien hay una gran proliferación de libros que se publican año a año, y que evidentemente es un poquito inabarcable poder dar cuenta de todos ellos, eh, es obsceno la manera en que los libros se ignoran, no se comentan, y, y simplemente se escribe, o sea, perdón, se publican y nadie habla de ellos. Ya, libro, y, y, y, y hablo de libros que son libros muy buenos, entonces, eh, siempre el rescate de algunos autores, de algunos libros que son importantes, es bueno, creo yo. Volver a colocarlos en circulación, eh, volver a hacer que esos autores sean leídos. Siempre es mínimo. Pensemos que las editoriales independientes también, el radio de acción que tienen es bien limitado. Nosotros seguimos trabajando, creo, en Chile, en el Oreja a Oreja, en la recomendación personal y, y las instituciones y las instancias en siempre poco han ido sucediendo cosas importantes publicaciones de revistas digitales desde acá, desde otras partes eh, que han ido tratando de torcer eh, esta historia sin embargo falta todavía falta mucho eso bueno, para, para ir cerrando yo no tengo que recordar dos cosas, una que el poeta y el narrador eh, Juan Pablo Ampuero escribió un ensayo sobre Teófilo Cid, un ensayo que quedó inédito después de la partida de él. Eso es uno de los pocos trabajos que uno conoce de este contexto regional. Entonces, es un primer tema. El segundo que quería tomar y que planteó Ricardo es eh, el retorno, digamos, más bien hacia la tierra que hace eh, Teófilo Cid con dos de, de sus libros, que el caso puntual de de Niños en el Río y el Camino del Mielor. son Además, un bello y hermoso texto ese, ¿no? Entonces, hay una, un retorno a, a, a ese espacio terrenal, y, y lo comentaba con alguien hace un tiempo atrás sobre esa, esa, ese, ese texto, que además es muy poco conocido, y tal como lo señalaba Ricardo recién. Eh, ¿Alguien? Sí, por favor. Eh, quería preguntarte si esto obedece a una suerte de vertiente dentro de la editorial inibucalista de rescatar a autores que a lo mejor son autores que no se leen mucho o fue una cosa casual que Claudio Guerrero les planteara esto. O sea, ¿cómo surgió la... ¿cómo es la génesis de publicar este, este texto de Teófilo? Sí, eh, bueno, Claudio Guerrero estudiando... <risa> para la composición de su libro, que será de los niños que fuimos?, ensayo sobre la poesía chilena, sobre la infancia de la poesía chilena, se encontró con este texto, y, y lo pensó, al verlo lo pensó en nosotros, porque habíamos reeditado algunas cosas nosotros de, de otros autores, pero también muy puntuales, no, no trabajamos tanto la reedición, la verdad de textos como canónico, porque es un poquito agotador, porque es, también sugiere, o sea implica que va a haber un seguimiento de, de, ese, de ese libro, en, en un sentido crítico, porque traer un, una publicación antigua y dejarla otra vez al mismo vaivén que ya la olvidó anteriormente, es como que no tiene sentido, entonces uno eh, como editores se involucra en la parte eh, del aparato crítico, por eso es súper importante lo que acaba de leer... Bueno, eh, Ricardo, esta investigación larga que, que le motivó. Yo creo que eso es lo que buscamos con este tipo de revisiones. Que, que, surjan, eh, que surjan ideas, porque surjan conexiones de ideas que logren conectar esa escritura antigua y verla con una panorámica. Es uno de nuestros propósitos. Sí, hemos trabajado editorialmente antologías de varios autores. Por ejemplo, está la obra... Eh, fue la, la primera obra reunida que se hizo de la Jimena Rivera, la poeta de Valparaíso, eh, de Alejandro Lavín, un poeta del Maule, un poeta alfarero, también hicimos obras completas eh, con Breski, de, de Viña del Mar, también hicimos una compilación, eh, y, y nos interesa ese camino también, de, de tomar obras completas de autores que están ahí un poco peligrando de no ser leídos y... Y volver a darle un impulso dentro de lo posible, nuestro. Eh, yo creo que sí, sí. Porque, claro, hay una parte que no se ve, que no sale como a la, a la publicidad, pero que este trabajo interno, los diálogos que se generan ya al interior de una edición de este texto, ya son satisfactorias. Y. Y creo que en el caso de esta edición también se acompaña un poco por el objeto libro, que salió bastante. Está bello, está, está bonito el libro. Entonces, también por ahí tratar de que pase un poco la barrera del lector de poesía a través de, del objeto. Y bueno, y ahí veremos qué pasa. Allí, junto a las duras piedras deshumanizadas, deshumaniza, en lo hondo de la espuma, entre redes de fulgor, allí, allí quedaron los rostros enjollados en la ráfaga invernal. Cuando iban ya sus bocas a decir lo que se ama, en cariátides de hielo se quedaron, sus sueños congelados en los labios, o oh, palabras que no en su vestido corporal. Cuando iban ya sus ojos a mirar, ojos más tiernos, se quedan convertidos en emblema de rigor, o palabras que no sienten su amargura forestal. Cuando iban ya sus manos a tocar la gloria extrema, el estambre de la flor correspondida, una gélida escultora condenó, condensó sus rostros finos, o palabras que no quiebran su cristal. Es súper eh, eh, fuerte la manera en que, en que el poeta cierto, va mostrando esta idea de la de la potencialidad de estos niños, de la vida, y cómo, ¿cierto?, la naturaleza los va destruyendo. Eh, a ver, otro fragmento. El mundo ya no tiene lágrimas que dar, se quedaron aposadas en el fondo de los cuerpos, y en el lago cerebral que ahí disponen, los árboles nos hacen su ansiedad. Nadie ha mirado estos puentes, la avenida sombría que cubren, y los álgidos jardines que atan, Nadie, solamente la noche que también suele ofrecer el buque de sus miradas a los pobres y en sus manos de escultura perennal les plasmó sus cuerpos. Hay de aquel que es observado por la noche. La noche no sabe discernir, sea amante, dichoso o niño de su lado. Solamente la noche los miró con amor, con ese amor que brota de las cosas que se hallan más allá de las cosas mismas. Solamente la noche los amó y pensó que siendo ella un artista inmemorial, bien podría esculpirlos con su aliento. Y ahora están allí, henchidos por la brisa que recorre sus sentidos, llevando estériles mensajes allí, allí. Bien, eh, ¿alguien más va a hacer una pregunta, comentario, acotar algo? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. No he sido invitado, pero como lo veo como un acto público, he concurrido sin la autorización de ustedes. ¿Mm? Soy un poeta, puedo decir que soy un adulto mayor, pero soy un escritor y poeta nuevo. Empecé a escribir en el año 2010. Yo tengo publicado 11 libros a la fecha, pero no han tenido mayores trascendencias porque han sido del tipo local. La dificultad que nos presenta a los escritores, a nosotros, es el financiamiento para poder editar. Cualquier libro que tenga 100 o 120 páginas, nosotros nos está costando 6 mil pesos cada libro. Y si usted lo quiere vender al público, el público se lo encuentra que está caro. Entonces, ese es uno, uno de los objetivos de que yo ando buscando para poder eh, trascender en el tiempo. ¿Mm? Mi tipo de poesía está tan distante lo que es poesía. Para mí yo escribo poemas, que lo hay diferente. El poema está encuadrado dentro de la, de la métrica y sus sílabas y sus estrofas tienen ciertas cantidades de sílabas. Entonces, en eso yo me he retratado, he querido revivir aquel tipo de la métrica que ya está olvidada. Tengo un libro que se llama Pradera Olvidada, en que he escrito sonetos, sonetillos, cuartetas, quintillas, décimas, octavas, reales, en fin, todo ese tipo de trabajo. Eh, no sé si habría algún interés de repente de alguna editorial de tomar este tipo de trabajo. Y otra cosa, la poesía hoy día está muy difícil cultivarla, porque desgraciadamente las escuelas de enseñanza básica no le dan el espacio suficiente para que pueda trascender. Entonces, esa es una de las dificultades. Y no se ve mayor interés de los niños por poder eh, aprender o seguir en la, en la literatura. Sería eso, no importa. Gracias. Eh, la, esta primera feria de editores de Temuco es de alguna manera también un espacio para de encuentro entre eh, todas editor, eh, editoras, las casas editoras, editoriales institucionales de la Universidad del País y, y editoriales eh, independientes en Chile entonces eso es un, un camino por lo menos es una esperanza que esto cambie y de alguna manera es el esfuerzo que se hace por parte de todos ellos que también tienen tanto a nivel institucional complejidades más aún uh, como editoriales independientes pero esperamos que todo eso cambie ¿no? una política cultural una política de fomento eh, de la lectura y de la, y, de, y de la edición del libro también pero eso es un proceso que, que esperamos ver algún día. Pero ya con estas experiencias, sí hay un tremendo avance y es lo que hemos visto en estos tres días aquí en la feria. Eh, agradecerle a Univicalistas y Casi Cóndor la, la reedición de este libro, de este libro tan necesario. Esperamos que en otro tiempo alguien o alguna editorial se acerque también a Camino del Niel, de como bien señalaba Ricardo, hace un ratito atrás eh, única lista están ubicados ahí para que pasen a ver el libro allá, verlo con, él, con ellos y eh, agradecer a la Universidad de la Frontera a través de la dirección de bibliotecas y recursos de información en la organización y este proyecto que permite eh, acoger a los editores institucionales y, por, y, y de, mejor, de mayor manera a las eh, editoriales independientes la atención, la preocupación, eh, el apoyo que se ha dado a todo ello y la, las condiciones han sido muy gratas. Así que muchísimas gracias a Nicole, que, que es la cara de siglo y de la universidad para, para nosotros como editores en, en este espacio. Muchas gracias a usted, a la universidad y a todos los editores presentes.